Estando con mi chiza, pues este, aprendimos lo que es trabajar, es, cómo trabajar con el café, ¿no? Todo lo que es, este, lo técnico. Mis hijos me decían antes, abandona el café mamá, ¿qué tanto le haces? Ya cuando les hablé, no, yo ya entré con mi chisá, no puedo dejar el café, voy a seguirle. <risa> Michizat significa mixteco, chinanteco y zapoteco. Nos gustó las formas de, de trabajar, pues, nos vinieron técnicos, enseñarnos cómo hacer terrazas, barreras vivas, y terrazas individuales y variedad de sombra. Nuestro propósito es eh, colaborar con comunidades indígenas y grupos de productores para brindarles asesoría y capacitación y aprender sobre los conocimientos que ellos tienen en materia de manejo y conservación de recursos naturales. Tiene tres años que me integré al grupo. Este, Ahí este, nos metimos nosotros porque por el bajo precio del café, si fuéramos así, este, solo si fuéramos productores libres, pues no, no tendríamos beneficio, vendría, venderíamos el café al comerciante sin ningún apoyo después. Tres años tiene uno que trabajar para llegar a ser orgánico. Eh, tres años estamos en transición, que le llaman, y ya este, ya haciendo los trabajos este, técnicos, abonera principalmente, este, entonces ya a los tres años nos certifican. Respecto a la certificación, este el grupo, el grupo mesófilo pues nos ha ayudado bastante porque nos enseñaron a hacer las terrazas, las, para poner las barreras vivas. Y en pues, eso consiste de que pues nos aceptaron, el, o nos dieron precio mejorcito. Nos han ayudado bastante de enseñarnos sobre la técnica de sembrar, de cómo hacer un semillero y también cómo para manejar el aparato A para sacar el surco y hacer la, las terrazas de banco, le llamamos corridos, que son como de 10, 15 metros así de largo. Y nos han venido a dar talleres de derechos de la mujer, todo eso, y más o menos ya nos están abriendo los ojos. Me dijeron que usted es la primera mujer que viene en la reunión, pues ahora vamos a invitar más, dice, que venga más mujeres, porque también las mujeres tienen derecho de estar en la reunión. Dice. Ya estamos aprendiendo a hablar, a opinar, a decir lo que no, no, no nos conviene, lo que, lo que, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pues si por lo menos ya... Ya, ya sabemos este, tomar la palabra más bien. Pues estamos sistematizando la experiencia que hemos tenido aquí en el en el Rincón, en el eh, proyecto de capacitación eh, de, para manejo de cafetales, en el cual también estamos estudiando la importancia que tienen los cafetales para la biodiversidad. Lo que queremos es pues, de que a ver si eh, alguna dependencia nos podría ayudar para poder este, obtener un precio mejorcito para poder también así este, plantar más cafetal porque pues este si sí se requiere de recursos suficientes para poder este, ampliar pues este las parcelas